ya después de esta pequeñita pausa comercial... ...viste que fue bien corta, eh? no te hemos mentido... ...hemos mantenido con, a, fiel, a fiel cumplimiento... ...lo que te hemos dicho de que este programa es de calidad... ...un programa que es pensado para ti... ...para toda tu familia y con todo el amor del mundo... ...pues que esta empresa Telenor siempre realiza... ...llegamos ahora y estamos compartiendo... ...con nuestro querido oncólogo clínico... ...el doctor Ángel Garabó Polanco... ...pero cuando hablamos de oncología clínica... ...como que a veces no nos identificamos bien...

Pero antes de responderme esa inquietud, yo sé que muchas personas dirán, ¿y dónde trabaja nuestro querido doctor? Porque se nos hizo un poquito complicado ¿eh? traerlo aquí. <risa> Créanme que es un privilegio tener este, este doctor aquí con nosotros para compartir esta noche. Pero, ¿dónde usted trabaja, doctor? Sí, bien. Este, yo soy el actual director de la Unidad Integral de Mato, Oncología y Especialidades INEMED, que está en el tercer piso, aquí en el Instituto de aquí Especialidades Médicas. en ¿no? Sí, en INEMED. Eh, estoy en el Hospital Regional San Vicente de Paul,

en Oncosef, ah, brinda Santo sus servicios D en el hospital también Sí, lunes y martes Excelente, lunes y martes eh, escuches, ¿no es? Estoy también en el Instituto Nacional del Cáncer eh, Rosemilia Pérez de Tavares En el INCAR, que es en Santo Domingo eh, Miércoles, jueves y viernes Y estoy en Oncocer Santo Domingo Los miércoles y los jueves en la tarde también Dijimos que vamos a tener un profesional de calidad Y que nos iba a hablar un poquito de lo que es la prevención

de, de nosotros como seres humanos, no pacientes, porque en este caso no somos pacientes todavía, gracias a Dios. Así pero sí mismo. personas que debemos cuidarnos y protegernos contra esta terrible enfermedad, pues que cada año, según algunas de las estadísticas, pues como que aumenta un poco. Eh, la cifra han ido aumentando, sobre todo en las personas jóvenes. En los jóvenes. Porque sí. hoy en día tenemos otras cosas que contribuyen. En mi caso, que estoy en varios centros, en la mayoría de los centros que trabajo.

Todos los oncólogos vemos los más de 150 tumores que existen, pero más muchos. De 150 ya van pero tumores muchos, solamente. Sí, porque el cáncer no es una enfermedad, es un conjunto uh -huh. de enfermedades realmente, y son diferentes patologías. Todas tienen diferente tratamiento, todas pueden pasar en diferentes órganos, eh, otras afectan más

a un tipo de personas que a otro. Los pacientes inmunosuprimidos que contraen cáncer también eh, se ven afectados. Cuando se refiere a inmunosuprimido, incluso... Personas qué podemos con HIV, personas okay. que nacen con otras eh, patologías, que pues también que se, se, se le suma mezclan a esto mezclan al cáncer porque entonces es que, el diagnóstico es más grave claro, todavía. Y a lo que iba con lo que te decía de la otra parte, era que yo, a pesar de que veo todo eso, me enfoco mucho en pulmón. En pulmón. Y realmente en el Instituto Nacional y en los otros centros que estoy,

eh, trabajo mucho la parte de pulmón porque todos los oncólogos, como te dije, vemos todas las patologías, pero cada quien tiene como una afinidad por una patología en específico. Cuando hablamos de todos los oncólogos, usted es oncólogo clínico, ¿qué otras ramas de la oncología hay entonces? Porque veo como está como diciendo eh, sí, que todos Sí, hay varias cosas. O sea, me refiero al oncólogo tú. clínico en ese sentido. Okay. Pero hay lo que es la cirugía oncológica, lo que es la ginecología oncológica.

Actualmente está mastología, que son ginecólogos especializados en mama, en que también aquí okay. en San Francisco tenemos ya varios. Eh, está la gineco-oncología eh, y tenemos ahora que también eh, forma parte de lo que es el, el, el grupo, que es el hematólogo. El hematólogo es el que tiene que, que ver con ve la sangre. Con la sangre, okay. pero nosotros vemos lo que se conoce como tumores sólidos.

El hematólogo ve la patología, lo que es líquido, lo que son leucemias, lo que son linfomas. Eh, es la parte que le toca al hematólogo. Eh, como te comentaba, en personas jóvenes es más común. Porque ahora está el cigarrillo, ahora está que siempre ha estado. está la juca. La juca, que muchos jóvenes entienden que no, que para nada. que Mira, eso es un hay invento. jóvenes que entienden que no.

Porque ellos entienden que el humo que aspiran pasa por el agua y que eso elimina lo las purifica. toxinas y que amén y que Dios mande y no es así y no es invento, no es que los médicos lo estamos inventando, realmente hay estudios, hay muchos estudios, de hecho tengo una conferencia el 27 donde voy a hablar de esto en octubre, el 23 perdón de octubre, eh, sobre el uso de la mes, juca, aquí en San Francisco. ¿En qué lugar?

es los jóvenes que, en, que, quieran es en la, que quieran participar Sí, pueden ir perfectamente es en, en la regional de salud aquí la regional de salud el 23 de este mes o sea, ¿sí? yo junto a la doctora Marica Pérez que es neumóloga okay. eh, que somos los que vamos a hablar de esta parte pero o sea, realmente hay uh -huh. estudios que han demostrado que el fumar juca o, sea, o, o, o la inhalación o como yo le quieran poner es tan perjudicial como fumar un cigarrillo yeah. pero no uno sino más de uno ¿Más? es más perjudicial que fumar porque la entonces, cantidad de y... tabaco es mayor

aunque ellos dicen que el tabaco es saborizado y que tiene 20.000 cosas que los muchachos ahora se han inventado, pero es más frecuente tú ver ahora que hay más cáncer de laringe, que hay más cáncer de pulmón, que hay más cáncer de cuerda vocal en muchachos jóvenes, cuando no era lo común. Entonces yo veo muchos jóvenes que a veces da pena. Entonces el cáncer hay enfermedades que son provocadas por nosotros, hay otras que son provocadas por agentes externos, hay otras que no tienen...

Una causa aparente sí, hay y hay que otras son que genéticas. son genéticas, que es lo que la gente conoce como hereditaria. Que por lo general muchas personas de nuestro país tienen la creencia de que el cáncer es solamente genético. De que y, yo padezco error, de cáncer porque viene de los genes de mi padre o mi sí, madre, o porque mi abuelo mi bisabuelo. Sí puede existir esa posibilidad, de hecho la hay, eh, sobre todo en los pacientes que tienen cáncer de colon y mama uh -huh. eh, Que sí se ve que hay un grueso, pero eso ya hay un síndrome realmente que es el que explica todo esto.

Eh, hay pacientes que tienen politomatosis o sea, politomatosis familiar que son pacientes que desarrollan muchos pólipos eh, intestinales que a la final terminan siendo pólipos vellosos que se terminan siendo pues cáncer de colon y entonces eso tú lo ves yo tuve una vez cuando era pasante hace me mucho me tocó un caso de eso me tocó un caso y fue en Aguayo wow. donde desde el abuelo hasta los hijos todos tenían cáncer de colon y eso

uno lo ve muy frecuente que pasa. Pero eh, son cosas que pasan que ya y si uno no puede prevenirla, sino que la detecta a tiempo. Y entonces ahí sí existe la posibilidad de curarla. ¿Por qué es que entonces los pacientes, cuando padecen de cáncer, la mortalidad es alta? Mira. Expliquen un poquito sobre este caso, a ver qué se puede hacer. Hace un momento antes de que comenzara el programa, yo estaba, Estamos le estaba preguntando. Estábamos conversando realmente de eso

y le pregunté tanto a los que están del otro lado que están de la cámara como ¿Puedo que la cuando pregunta a los que cuando sí que cuando una persona realmente sin necesidad de sentirse mal simplemente porque sí cuando usted va y se chequea o sea usted se levantó hoy y usted dijo yo hoy quiero ir a chequearme porque sí porque quiero saber cómo estoy

Así simplemente como lo hacemos cuando llevamos el vehículo al taller para revisar, hacer una revisión completa, cuando compramos Va, Vamos mueble. a compararlo ahí, Ajá, que ahí es, que, a, ahí vamos es vamos donde a, me gusta a mí compararlo. Usted le cambia el aceite al carro todos los meses, sí, porque no quiere que se le funde el motor. Lo llevó a lavar sin problema. Lo lava todos los sábados o cada 15 días. Perfecto. ¿Cuándo usted se da ese mantenimiento? Usted? Internamente. ¿Cuándo usted realmente saca tiempo para ir al médico y decirle, doctor, yo necesito evaluarme?

No porque tenga nada, sino porque quiero saber cómo estoy. No lo hacen. Entonces, lamentablemente, la gran mayoría de pacientes llegan a un estadio muy avanzado. El cáncer tiene cuatro etapas, o la gran mayoría de ellos tienen cuatro etapas. Entonces, la cuarta es ya incurable. La cuarta es incurable. Eh, ¿En qué momento, en cuál etapa es curable el cáncer todavía? En los estadios 1 y 2 siempre es curable. La dos. gran mayoría son curables, y los ejemplo. cancinomas in situ, que son iniciales.

Eh, que son curables, la gran mayoría de ellos eh, con cirugía oncológica que hay muy buenos cirujanos oncólogos en el país tenemos muy buenos y en, en, San, Francisco también, y en San Francisco tenemos eh, también que pueden ser curados los estadios avanzados como son el 3 y el 4 que tienen subdivisiones eh, el 3 tiene una probabilidad y el 4 ya lamentablemente es paliativo porque el 4 es lo que se conoce como un paciente que ha hecho metástasis

la metástasis o sea, que recordemos que La metástasis es cuando el tumor primario, que es donde aparece el cáncer, da lugar a otros tumores en otros órganos del en cuerpo, otras o sea, partes del cuerpo. se disemina lo que la lo que la persona coloquialmente conoce como que se le regó Exacto. la enfermedad. Coloquialmente el cáncer Entonces, se ha distribuido en todo tu cuerpo la en una gran La única manera de, de uno realmente poder detectar y curar esto a tiempo es que usted

lo detecta a tiempo y para detectarse a tiempo usted tiene que ir a chequearse a tiempo. Entonces, ¿qué tipo de chequeos yo debo hacerme o en, a qué médico yo debo de ir para yo poder detectar con tiempo el cáncer? Generalmente pueden ir tanto al internista. Al internista. Que es el que internista. hace la batería de laboratorios generales para buscar a ver qué hay. En el caso de la mujer, el ginecólogo. Ah, pues yo estoy bien, gracias. En el bien. caso de los hombres, igual tienen que ir al internista, igual ir a su urólogo porque tienen que ir a chequeo.

Yo pinto en el marco de lo que es el cáncer la última parte porque yo okay. veo pacientes diagnosticados. yo pinto diagnosticados. el médico, el clínico, oncol el oncológico clínico es, sería el, el último. Oncólogo el el oncólogo clínico es la última persona que interviene en esto o puede ser la primera dependiendo el tipo de cáncer y cómo se encuentra, en qué etapa se encuentra.

Pero lo que te quiero decir con esto es que nosotros vemos pacientes ya diagnosticado. Que se lo refieren los demás médicos se lo pasan a ustedes. Exacto, pero diagnosticado. Nosotros somos referidor dependiente, por ponerlo así de punto. Eh, aunque también podemos dar nuestra opinión, ver si realmente una lesión, aunque no tenga biopsia, tiene características por imágenes que pueden ser malignas. Pero nosotros vemos pacientes ya con una biopsia. Sin biopsia nosotros no sabemos qué vamos a tratar porque el tratamiento del cáncer depende mucho de la histología,

cuando hablamos de histología, ¿podemos explicar el término? El histología se refiere al tipo de tejido que tiene el tumor y para eso dependemos de un patólogo, eh, que también hay muy buenos patólogos en San Francisco. Es un abanico de posibilidades, es muy amplio el tratamiento del cáncer, sobre todo en el cáncer de mama, porque la mama tiene receptores de estrógeno y progesterona que pueden estar positivos en la mujer, que eso son lo que se conocen como hormonales,

pero también tienen una oncoproteína que se llama HER2 que hace que el tumor tenga cierta agresividad que la pueden expresar o pueden ser triple negativas, que no expresan ninguna de estas. Entonces al paciente van directamente a quimioterapia y después a un periodo de lo que nosotros conocemos como watch and wait, que es observar y esperar a ver qué pasa. Porque después que tú tratas a un paciente y el paciente te da o tiene una respuesta patológica completa y responde a la enfermedad,

no quiere decir que el paciente se ha curado, se habla en términos oncológicos de libre de enfermedad. Entonces, ese periodo es un periodo de 10 años. En esos 10 años, el paciente tiene que estar en un seguimiento constante con su oncólogo. Un chequeo rutinario. Y con el cirujano que lo ha operado de inicio, si lo operó, y con las personas que nos han ido tratando, porque es que esto es una enfermedad integral. Al paciente oncológico

nada más no es el cáncer, y ojo, que sí se lo voy a aclarar, porque pasa con muchos médicos de otras especialidades, porque yo entiendo que la oncología es nueva y no tan nueva, porque hay cosas nuevas que quizá otros médicos no conocen, el tratamiento del cáncer ya no es lo que era antes, realmente se muere muy poca gente por falta de tratamiento, okay. porque si antes la quimioterapia era muy tóxica sí. pero ahora tenemos otro tipo de tratamiento, hay terapia dirigida

que son terapias targets son terapias inmunológicas, hay una serie de tratamientos que ya no son tan tóxicos, que ya no es lo que se veía antes. Entonces, ¿qué pasa? Muchos médicos que ven a un paciente con cáncer, muchas veces no lo refieren, piensan que el paciente no va a tener una, una buena evolución. El paciente se asusta y es lógico que se asuste, a todos nos puede tocar.

Eh, y es un proceso que hay que tratar de asumir, está la parte del familiar que llega a la consulta que te dice doctor, mire, eh, no le diga a mi papá porque se va a deprimir, es un tema que hay que manejar con, con mucho cuidado eh, y saber cómo manejarlo, por eso es que te digo que es integral, porque el paciente con cáncer se enferma, o sea, el cáncer no es lo que te causa una gripe, el cáncer no es lo que te va a causar una diarrea, entonces necesita de un manejo integral, necesita de que tanto el oncólogo como el gastroenterólogo, como el cardiólogo,

como el internista, el endocrinólogo y una serie de especialistas. Es un gran equipo de profesionales médicos que tienen que estar de la mano con él y contigo en Perfecto. este caso. Perfecto. Esa es la idea realmente. Okay. De que el paciente y que los otros médicos sepan que el cáncer no es el que da todo esto. El cáncer es una enfermedad y yo trato esa enfermedad. Pero mi paciente puede ser hipertenso, diabético. Wow, sí. Entonces necesita el apoyo de otros especialistas. Entonces eso es lo que pasa con esto. Pero como te dije, o sea...

Si vamos a hablar de prevención, la prevención comienza por nosotros. La prevención comienza por tocarte, por tú escudriñarte, ver qué tienes, ver que eso no estaba allí, que eso te llame la atención. Así sea pequeñito, un lunarcito que apareció, que el color no te gusta, el color puede ser azulado y tú pienses en otra cosa. Pero Mucha no gente dice, bueno, apareció todo... una manchita, Ajá. pero esa manchita en tres días se pone así. Ah, okay. Al mes sigue creciendo. Cuando va al médico tiene un melanoma.

Pero hay una, hay una inquietud, no todos los lunares que son azules son cáncer y son, No todos y son los malignos. lunares que son azules son okay. malignos, para, para que nada. Tampoco se me o vayan sea, a lo, lo que quiero decirle es que si le aparece algo que no es lo común, vaya al médico. Porque usted no tenía eso ahí. Y en la alimentación, ¿yo puedo prevenir el cáncer con una buena alimentación? ¿Cómo, cómo podemos sí, hacerlo? Sí podemos reducir riesgos. Riesgos. Okay. Porque estamos hablando de prevención, pero recordemos algo, y para caer en la parte de la alimentación ahora.

Podemos prevenir ciertos tipos de cáncer, no todo. Podemos detectar a tiempo con fines de curar, eso sí. Porque eso es lo que hay que tratar de cambiar. Que la gente habla mucho de voy a prevenir, porque si me debo un café, pero hoy el café no da cáncer, pero mañana da sí. Sí, porque hay Entonces, la gente que se, se satura de información y lamentablemente pues pasa muchas cosas. Pero eh, sí se puede prevenir, se puede reducir el riesgo del cáncer de colon y de otras patologías.

Eh, el riesgo de cáncer de laringe, el riesgo de cáncer de estómago, el cáncer de recto, eh, cambiando los hábitos, que qué bueno, porque últimamente se ha venido como una fiebre, porque el mundo fit, ahora todo el mundo es fit, yo he rebajado muchísimo, Pero todo el mundo es fit. sí, porque realmente eh, ha sido bueno que haya llegado a esto, porque la gente se está cuidando más,

Bien, y está pero sin llegar al exceso con las Pero tampoco al exceso. Pero es ¿qué pasa? Que la, la, la gran población, como tú decías antes de iniciar el programa, es pobre. Sí, eh, y muchas pobre. veces come lo que puede. Lo que encuentra en el momento. Entonces es difícil también esa parte. Eh, pero no es imposible

entonces eh, como tenemos nuestra masa pobre en nuestra república dominicana que es la gran mayoría cuando se acercan a usted que se acercan acá al, al centro que usted está ahora mismo participando en, en, en, el, en Unione, que es en ineme acá cómo usted lo maneja y cuéntame un poco de ese centro también antes de, de, de decirme cómo lo maneja esos pacientes que son de escasos recursos cómo manejan ustedes esta parte Mira, realmente nosotros eh...

Uniones, porque... Uniones es el, que se llama. la unidad integral de hemato-oncología y especialidad ginecología. Eh, surge eh, a raíz de la preocupación de un grupo de médicos, tanto ah, del excelente. área de oncología, hematología, eh, gineco-oncología y otras eh, especialidades. Surge por afines. una necesidad que ustedes vieron en, nuestro, sí, en nuestra provincia. Sí, realmente sí. Surge con ese fin, con el fin de poderle brindar a ese paciente oncológico un manejo integral.

Que el paciente no tenga que estar, y te lo digo porque sé que tanto el que me está viendo, como tú, como cualquier otro, como paciente. Hay ocasiones en las que el paciente tiene que estar dando brinco de un sitio a otro. Entonces, dijo. la idea que tuvimos fue la de hacer un servicio integrado. Entonces, en unión, eso el es paciente, lo que le ofrece. Sí, tenemos un sí. servicio integrado y, a diferencia de otros centros, tenemos la posibilidad de que el paciente...

Eh, ...pueda ser tratado allá sin necesidad de estar saliendo a San Francisco... De, de, ...de San Francisco a Santo Domingo o de San Francisco hacia Santiago... ...lógicamente en San Francisco todavía no tenemos lo que es radiooncología, ...que el paciente lo necesita muchas veces y pues... ...tiene que trasladarse hay que fuera de San Francisco... Pero ...hay otras instituciones de las cuales nosotros nos apoyamos... ...como ellos se apoyan de nosotros que también nos prestan el servicio... ...para que a ese paciente no se le deje de dar el tratamiento...

Entonces, uniones surge con esa posibilidad. Aquí no había la posibilidad de dar tratamientos prolongados, que hay patologías como lo que es el cáncer de colon o lo que son los tumores de cabeza y cuello, que son patologías que algunas de ellas son voluminosas, otras están en una etapa avanzada y necesitan tratamiento por más de 46 horas, o sea, una quimioterapia de 46 horas.

Para eso se te exige que el paciente tenga que estar hospitalizado, hay que estar monitorizando al paciente ahí. y entonces eso lo estamos ofreciendo nosotros ahí. Aparte de que ya el paciente tiene una emergencia, las 24 horas, donde puede ir, puede ir a chequearse, donde se puede manejar su toxicidad o donde se puede manejar cualquier complicación, cuenta con una unidad de cuidados intensivos y cuenta también con un eh, quirófano donde al paciente se le puede hacer su cirugía sin necesidad de que salga de aquí, de San Francisco.

Eh, entonces, bueno, como te dije, el paciente de escaso recurso, nosotros no tenemos realmente estratos sociales para ver ningún tipo de paciente. Yo te puedo ver un paciente, el más pudiente, como el que no puede nada. Eh, porque nos hemos también apoyado y gracias a Dios tenemos eh, otros centros que nos dan, que le dan soporte. soporte, que nos donan medicamentos y esos medicamentos se les regalan al paciente sin ningún costo.

Eh, y qué bueno, porque así aprovecho la oportunidad también de hablar claro, de, de lo que es la fundación, que todavía no vamos a mencionar el nombre porque está en fases finales, pero sí ya se están haciendo acuerdos internacionales para tratar a los pacientes que no tienen recursos de manera gratuita. ¡Ay, excelente! Qué y bueno. Tenemos, que no tiene otro centro, lo que es el área de hematología pediátrica. Tenemos dos hematólogos pediatras en el centro.

Eh, para el tratamiento de esos niños que, que lamentablemente eh, ¿Les, ha tocado les ha tocado, Es duro porque es la parte más dura. Yo mismo lo he dicho, no es que no quiera, pero a veces me aguante un poquito porque cuando tuve niños, y en el caso mío que tengo hijos, eh, pesa un poco, pero gracias a Dios contamos con el servicio. O sea, ya nadie tiene que ir.

Un papá, una mamá preocupado que no encuentra dónde tratar a su hijo, o que tiene que irse para la capital o que hay que salir corriendo. Es difícil. Y esa parte la tenemos y estamos también haciendo ahora contacto con otras organizaciones fuera del país eh, por medio de la fundación para que el tratamiento que no existe aquí en el país se le sea eh, suministrado fuera de, del país. O sea que eso es una muy buena opción que esperamos traer a San Francisco. Eh, la idea mía inicial

como oncólogo fue la de poder brindarle a San Francisco un manejo integral, eh, que el paciente se sintiera cómodo, que se sintiera como en casa, porque traté de que cuando se estaba organizando lo que era la estructura de lo, de lo que iba a ser la unidad, eh, lo que peleábamos en el momento era eso, que el paciente se sintiera cómodo, que tuviera en una sala, que no se sintiera...

Que hay 70 máquinas detrás de él funcionando, que tengo 30 cables conectados y no sé dónde voy a estar. Que no sintiera miedo, que el paciente sintiera bien, que se sintiera con un trato humanizado, que, que sintiera el calor y que sintiera que su médico también se preocupa por él. Entonces eso fue lo que hicimos. Hicimos realmente un centro con fines de tratamiento para el cáncer, pero que el paciente sepa y vea que realmente tiene una esperanza y que no es el final

porque ese es el estigma del cáncer que la gente ve como el final, el final de la vida, realmente no es así. Del cáncer se aprenden muchas cosas. Excelente, no y sabiendo que como ya usted explicó, si usted eh, detecta a tiempo el cáncer, pues el cáncer es se cura, cura. Es totalmente. Fácil. Cura. Bueno, no es fácil, digamos, pero porque es una sí, enfermedad, obviamente que Pero es muy puede ser curable. Pero se cura, ¿eh? Y la cuestión aquí, es crear conciencia. Crear conciencia, que en República Dominicana se nos mueren más pacientes por esta situación de no detectarlo a tiempo, por no tener sí. la prevención.

Así es que, doctor Garabó Ángel, Garabó Polanco, mil gracias de verdad. Gracias a ustedes ¿No por la se imagina invitación? lo que es para nosotros tenerlo ahí sentado. <risa> Yo sé que el tiempo que usted sacó es un sacrificio inmenso, pero de verdad que este sacrificio que usted ha hecho, miles de personas sí, pues, sí. lo van a aprovechar al máximo. Así es que gracias de verdad. De mil, gracias a ustedes. Increíble. Gracias. Encantado. Y a ustedes, mi gente, bella y hermosa, gracias por estar con nosotros. Así es que volvemos en breve. No te muevas.

Ya sí, hemos llegado al final de esta segunda edición de Historias de Vida y de Fe en nuestra segunda temporada. ¿Te lo disfrutaste al igual que yo? Yo sé que sí. Y te garantizo que tendremos

más sorpresas para ti, tendremos más testimonios y habrá momentos súper emocionantes que producción no me ha permitido seguirte contando porque me dijeron que soplé demasiado en el primer programa. Pero ya verás, tú seguirás ahí, sigue pendiente. Cada domingo de estos de octubre, del mes de octubre, estaremos compartiendo contigo, viviendo más historias de vida y de fe en el cual pues traemos aliento, esperanza a esta comunidad, a nuestra gente hermosa. Y todo esto gracias a nuestra empresa Telenor

quien está al servicio de su gente y por el cual se hace posible que podamos brindar una televisión sana. Pero antes de yo irme, te voy a dejar con una pequeña sorpresa que a ti te va a impactar, porque a mí de verdad que escucharla me ha fascinado. Así es que te invito a que escuches y disfrutes junto a mí a nuestra querida Nazaret, quien es todo un artista. Gracias a la vida

canto